La Aporación dice que usted es el más ausente, que no se vea sentir en San Francisco de las Orías, que es un desaparecido, eso listo en la social, esa crítica hacia usted. No es que ahora usted algún momento si uno es la pregunta hace el pueblo, algún cargo nacional, o ¿no? si otra pregunta es mientras no le apruebe. Que te diga, mira, yo te, lo primero es que yo debo ser uno de los alcaldes que más asisto a mi despacho día por día. Lo que pasa es que a mí me ven mucho la gente pobre de los barrios, a los cuales lo atiendo. Es decir, na, no hay ausencia. Yo estoy tan apegado a mis deberes en este ayuntamiento, que yo tengo 45 días que no veo a nuestro querido y actual presidente, el licenciado Luis Abinader. 45 días tengo por mi ocupación aquí en San Francisco de Macorís.